...Paul Canigia. Ustedes saben que Mariana Nanis le hizo unos cuantos eh, juicios a, a su ex marido. Eh, hablamos con sus abogados varias veces, acá con Burlando y con, con broidman eh, con los dos. La mayoría de los juicios hasta ahora le dieron a favor eh, a Canigia, pero hay un tema a resolver que es el de abuso sexual, que es el tema más grave que denunció eh, Mariana. El fiscal pidió el procesamiento de Claudio Paul Canigia por abuso, eh, está todo el papeleo que es bastante largo, es el pedido eh, del, per, del fiscal y lo van a llamar a ampliar la declaración indagatoria el 14 de marzo. O sea, la semana que viene tiene que... Eh, ampliar esta declaración que ya se hizo en su momento. Esto es un proceso judicial bastante largo. Qué fuerte, no sabía sí, esto. Sí, sí, es bastante largo el tema. Eh, yo hablé con Carigia varias veces cuando, cuando salió este tema. En privado, me dijo que obviamente es una ridiculez, que es todo mentira, que Mariana está loca, que inventa un montón es de situaciones. Loco, Esta no, familia pareja. con la separación, justamente siendo igual todos adultos, se rompió. Se rompió mal Se rompió, mal. Se rompió es los triste, chicos. Porque ni Escucharlo. siquiera hablan los padres con los hijos. No, sí, los chicos estaban, no se me acuerdo, creo que en el bailando o en el cantante, sí, en uno de los sí, dos estaban. Bailando. En el bailando. En el bailando fue sí. eh, que estaban que era los la dos. pandemia. Sí. Claro, y después estuvieron él cantando Es verdad eh, Bueno, yo como estuve en los dos Se me mezclan las fechas Pero me acuerdo que los chicos sí. no querían hablar del tema Ni, no, ni Alex, no... ni Charlotte Lo Ay, pedían hay especialmente Hay un de, de, de, de este chico de, el, el emperador, no me sale Alex, Alex. Alex. Alex. Alex. Eh, En el programa de Andy Kuznetsov Que es tremendo Sí. Es tremendo el enojo que tiene, que sí. él dice que si se lo cruza por la calle y le pega al padre. Bueno, y sí. Charlotte ahora hace poquito adentro del Hotel de los Famosos sí. contó que le manda mensajes a su mamá y que su mamá no le responde. Sí. Que ninguno de los dos. Aparte, con de los dos Charlotte aparte. contó que hace tres años que no habla con, mm -hmm. con su mamá no, y creo que Alex no asumen, tampoco. Primero no asume la separación. ¿Te acordás que ellos tenían un... Sacá la pareja nueva de Canigia. Sí. No asume la separación ah. por, el, la for, por el formato de familia que tenían. Ellos no pueden aceptar que se hayan separado. A pesar de que vivían separados, se sí, mataban... lugar, aparte Pero madre, se ve que convivían No aceptan bien. la decisión del padre de no, irse con otra mujer. No, pero a no aceptan ahí, la separación. Pero es raro por eso, también pero bloquearon... Con las dos, con no, pero primero me... bloquearon al padre, después no sé qué habrá sí. pasado con, con Mariana. Porque están enojados por las denuncias de la madre. No sé, en su momento Alex decía que con la mamá se seguía viendo y que él amparaba todo lo que decía la madre. Que su pelea con el padre surgía a partir de ahí. Pero también... No sé cuál será la realidad actual, ¿no? Bueno, con Canigia no tienen relación. Con él no, sí, seguro. No los chicos no tienen relación. Hoy me mandó un audio Mariana Nanis que, que vamos a escuchar hablando de este tema. Te agradezco la preocupación por la situación mía. Prefiero no salir al aire hasta que no se resuelva eh, la situación de procesal de este individuo, de Claudio Pulcanigia, el golpeador, y la detención. Estoy todos los días, te juro que le pido a Dios, a todos los santos, a los fiscales y a los jueces que hagan justicia. Es lo único que pido, que hagan justicia. Te mando un beso grande. Y bueno, vamos paso a paso. La justicia va lenta, pero va paso a paso. Pero en algún momento de la vida se hace justicia. Porque Dios existe. Te agradezco mucho, Ángel. Un beso grande. Bueno, ahí estaba Mariana, que ha estado en silencio. Mucho tiempo. Hace mucho tiempo. de Que hizo la denuncia prácticamente, lo, lo contó en su momento. Mm. El habló Ramón la amiga Susana. de ella, que era medio ridícula. Su sí. amiga <risa> Ay, o sea, o sea, poco habló otro Una mismo. manera rara de defenderla. Sí. sí. Un poco la sí. hundió. Un poco endeble. Tiene deble, que hablar pero... Mariana, sí. Pero me parece que Mariana es la que tiene que hablar. Eh, y, y también canige Igual Canija. Porque él nunca salió a defenderse de esta denuncia, públicamente. Fuera de esta denuncia, se puede enamorar como le pasó a Rodo y es todo más normal. Mariana se enojó. No se portó bien como ex marido con Mariana. No le dio nada de lo que le correspondía. ¿Ah, sí? Nada. Ella además no la está pasando bien económicamente, un tipo Amiga. rico, porque es rico, si bien no gana lo que hoy gana Messi porque hace 30 no, años, claro, 20 años se ganaba lo distinto, pues un tipo sí. que ha sabido invertir muy bien su dinero y tiene mucho dinero, canija y vive ¿Sí? bien. Yo lo vi ahora en Miami, auto autoescapotable con ella. Bueno, pues, de hecho todos vivientes. Viven bárbaro y El, tiene de plata que él ganó, invirtió. plata que él Él tuvo en Miami también a... tenía. sí. Tuvo inversión. Él tiene en el, en el Alexander tiene un departamento. En un momento Mariana iba, estaba ahí, no sé qué habrá pasado, pero él tuvo algo que ver con Fútbol 5. Inventó como una, em no quiero mentir, como una empresa de fútbol, ¿viste? De Fútbol 5 en Europa que le fue muy bien, fue representante. Él le fue bien. ¿Y a los hijos sí los ayuda? No, no. tampoco. No, no. Al, no, no, al no, principio sí. Todo. Igual ahí lo entiendo un poco porque gastaron mucha guita, hicieron bastantes destrozos ahí en el Faena, les dio un departamento a cada uno. Eh, los ayudó mucho, pero los chicos ya tienen 30 años. Hay una edad flaca que tenés que laburar que y mantenerte. Viven, sí. ellos, ellos están que... enojados porque no les da tanta plata. Bueno, pero sí él le tendría que haber dado la esa... mitad de todo a Mariana bien, claro. porque desde que empezó a jugar, hasta hace dos sí, o tres claro. años que se separó, por más que vivían separados y lo que sea, le tiene que dar la mitad, a el lugar. Oh, y él la mitad no se no. La dio. Ahora, cualquier se... matrimonio que se separa. Exactamente. Pero además, Mariana, cuando denunció todo lo que denunció, también habló de negocios turbios, con la política, con el fútbol. Claro. No, es no, es no es sé si claro. era Arabia, no, no me acuerdo dónde De era. todo denunció. Eh, en el exterior, era cuenta corrupto, que no estaban Era corrupto, una disparadas. represa, que políticos sarge... Eso no sé ya si es verdad o mentira. Ahí un poco te equivocas porque yo primero trataría de sacarle la mitad y después lo denuncio. Ahora me pongo en el lugar de hija y digo que sacando este caso, pero tu mamá denuncia a tu papá. Es Ponele difícil, que a tu papá lo dan culpable porque la cagó atrompada, supongamos. Como hijo, ¿qué haces? Pero viste que ella le dice al golpeador. Se sí, dice así, pero sí. por eso, como que ellos sentían también que si estaban con él, la estaban traicionando a la madre en un momento. si tenían No, re... para los chicos, obviamente, es re difícil. Yo charlé con los dos fuera de cámara. Yo en... al lado de mi mamá. En el reality, y, y no querían hablar justamente por eso, porque se sentían... no bueno Obviamente, no en ese miedo. momento, hace tres, sí, cuatro años, claro. querían mucho a sus dos papás y tenían... Uh -huh. La esperanza de que esto se recomponga bueno, y salga el pero escándalo bien no, de los chicos. la sociedad. No, no, no, no. no. no, no, no Excepto del otro que... hijo del otro hijo... No, el habitante. otro como está en una burbuja afuera de todo. Pero acá en Lama hablamos con Claudio en su momento y leía al aire unos mensajes que eran... Tremendos. No, Tremendo. bueno, Tremendos. Tremendo. Tremendo. Está claro que lo que yo me había enterado es que en algún momento eh, la nena... Yo me olvido de los nombres. Charlotte Charlotte, Charlotte, Charlotte, Charlotte. Se había cruzado con él y él no la saludó, la ignoró no, directamente. Horrible. Una cosa contó, espantosa ¿sí? para un padre. O sea, te Claudio se Claudio se equivoca mucho con los chicos. Sí, claramente. No les da bola, no los trató bien... Como que los desconoció si querían defender a la madre. Y él tendría que entender que los chicos generalmente están no, han lado claro. de la madre y sí. que tendría que separar un poco eso de... Aunque sea, no te digo de mantenerlos, porque es verdad, los chicos tienen 30 años, son dos boludos sí. grandotes, que vayan Obvio. a curar y dejen de... No, y trabajan. De... Dinero, sí. Pero me parece que eso no quita que seas padre, que festejes un su cumpleaños, que lo veas en Navidad sí, y que claro, empieces a de... presentarle Exacto. a tu novia. A ver, eh, Yanni, tuvieron una vida encantadora ellos. Hasta Igual el momento también... que los padres estuvieron juntos, por más que sean grandes... Vos no querés que tus hijos lo pasen mal. Nunca. Por más años que tengan. También lo entiendo, porque es todo como... Claudio se enamoró de otra. Hacía como cuatro o cinco años sí. que ya no convivía con Mariana. Mantenían un matrimonio a distancia. Se enamoró de otra. Se cansaron de decirle travesti, sí. gato... Sí. Sí. ¿Eso fue antes sea, de las denuncias? ¿Qué? ¿Qué? Eso, sí, eso fue, sí, fue antes. ahí Sofía ¿no? también tiene fue razón. Fue inmediatamente eh, post-separación. Sí, pero sí. ya los chicos se enojaron por la nueva pareja del papá. Sí, pero no sí. sí. tienen razón. Vos no te puedes meter con Sofía ni decirle otra vez ni, insulta, hablar, ni es, gato. No, seguro, y ella decía no, lo que cobraba en No, pero no lo que les... Ya sé que no puedes decir eso. ¿Cómo es a decir Aparte como si fuera trans un insulto. Sí, pero hay que ver también lo que Ella decía cuando cobraba en el faena, que era un tipo. Es horrible. No colaboraron sí, es ni Mariana ni Claudio en, digamos, la unión o en la posible convivencia. Como no ninguno se pare de esta... No, pero mirá pero la, la historia que acabamos de escuchar, explicado. Rodo. Se enamoró de un hombre sí. Sí. en el sí, 2003. Está bien, pero no estaban expuestos. No, no importa, fue en el 2003. Y, la, y lo entendió, lo pudieron... Bueno, es otra crianza, andás a saber sí, cómo la narraron y qué le enseñaron en su casa. Sí, pero la base Ahora... de todo es lo monetario porque Andrea dijo, el tercer hijo, Axel... Bueno, ¿cómo andan? <ríe> yo me meto, perdón. Axel en su momento, eh, Alex habló en lo, sí, es de lo los monetario. famosos sí, sobre sí. él diciendo que estaba haciendo es una buena vida realmente. en Frankfurt sí, y estaba mantenido sí. por el papá y él tuvo que salir en Instagram a decir, no. yo no estoy mantenido por mi viejo, claro, estoy vivo sus fuera También es hermano tiene una mujer y un hijo que Mariana no acepta porque la mujer no no le parecía lo suficientemente glamorosa por así decirlo, mm. que era no era es una familia completa. Bueno, bueno, vamos